Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de más músculo en Tenerife y bueno, hoy vengo a hablaros un poquito de lo que vendrían siendo los termogénicos ya que a pesar de que es un producto del que se ha hablado muchísimo eh, durante muchísimo tiempo ya, del que tenéis muchísima información inundando todo, todo internet, todas las redes sociales eh, todas las cuentas de muchísimas tiendas de, de suplementación influencers de, y un largo etcétera eh, creo que es un producto del que todavía la gente tiende eh, a confundirse con, con, su, con su uso entonces vengo a, a dar mi, mi humilde opinión como lo usaría yo en caso de, de utilizarlo y bueno, eh, sin más... Vale, lo primero que debemos saber es que este tipo de productos efectivamente están destinados a la ayuda en el proceso de pérdida de, de grasa pero eh, eso no quiere decir que utilizándolo eh, vayamos a perder, a perder grasa, suena a lo mejor un poco, un poco contradictorio pero, pero es así y en un momento eh, os explicaré eh, el porqué. Eh, vale, eh, suelen ser productos cuyos ingredientes eh, suelen basarse sobre todo en estimulantes. Eh, después una serie de ingredientes como pueden ser extractos herbales para ayudarnos en la pérdida de líquidos. Y otra serie de, de ingredientes para mejorar el uso de las grasas como, como fuente energética. Bien, eh, dicho esto, como hace, hace unos cuantos segundos eh, os comenté, el uso de este tipo de productos no significa... Eh, que, que, nos haga, que nos haga perder grasa, principalmente porque la pérdida de grasa se va a basar principalmente en tres factores fundamentales, que vienen, que vienen siendo el déficit calórico, es decir, deberemos ingerir menos calorías de las que estamos gastando y obviamente estas calorías deberán estar repartidas un óptimo reparto de, de macronutrientes, es decir, eh, grasas, eh, hidratos y eh, proteínas. Luego el entrenamiento es fundamental también donde deberemos establecer un buen sistema de, de entrenamiento, un entrenamiento óptimo, donde le demos prioridad a los ejercicios de fuerza y no tanto al ejercicio cardiovascular, ya que serán los ejercicios de fuerza eh, los que nos harán eh, durante el proceso conservar la mayor parte eh, de nuestra masa, nuestra masa muscular o la masa muscular que tengamos en, en totalidad. Luego también eh, debemos tener en cuenta el descanso no debemos subestimar el descanso ya que eh, un descanso adecuado eh, va a resultar fundamental para que el cuerpo eh, siga realizando sus funciones de, de forma óptima ¿no? lo que posibilitará también eh, que seamos capaces de mantener nuestro rendimiento tanto físico como también, como también mental que es algo eh, crucial sobre todo cuando estamos eh, buscando perder grasa ¿no? mantenernos, mantenernos cuerpos eh, vale, dicho todo este repertorio, eh, a ver, el uso, ¿cuándo lo utilizaría yo? Sabiendo esto, eh, damos por sentado, o yo al menos doy por sentado, de que el uso de este tipo de productos debe ser un plus añadido, ¿vale? Un plus añadido a un trabajo que debe salir de nosotros. O sea, el trabajo fundamental, el 99% de los resultados... Eh, va a estar eh, la clave vale la clave va a estar en que seamos capaces de, de realizar de manera adecuada esos tres, esas tres cosas que os venía comentando a nivel de alimentación, a nivel de entrenamiento y a nivel de descanso si coge uno de estos tres pilares uno de estos tres factores no vamos a, a conseguir una, una, pérdida, una pérdida de grasa tenemos que tener también en cuenta que es algo eh, con lo que me suelo encontrar, perder peso no es sinónimo de, de perder grasa, ¿vale? Nosotros podemos perder peso perfectamente de, de un día para otro y eh, no ser precisamente grasa, glucógeno, eh, líquido que hayamos comido más, el día, o, más o menos el, el día anterior, ¿vale? Perder peso no es sinónimo de perder grasa, eso que quede que, claro. Entonces, bueno, para no, para no hacer muy, muy extenso este, este vídeo, ¿cómo lo utilizaría yo? A ver, eh, si yo quiero perder eh, grasa corporal, lo primero, lo primero va a ser organizarme bien tanto a nivel de alimentación, entrenamiento y descanso, ¿vale? Una vez yo tenga eh, estipuladas y repartidas bien organizados todo, todos esos tres pilares, no creo... Vale, no creo que sea necesario eh, comenzar ya eh, la búsqueda de, de un termogénico. Pues los primeros kilos son muy muy sencillos de, de perder siempre y cuando nosotros hagamos las, las cosas bien, ¿vale? como, deberíamos, como deberíamos hacerlo. Entonces, ¿cómo lo utilizaría yo? Sabiendo, como os dije anteriormente, que es un pequeño plus a un trabajo que tenemos, ¿vale? que tenemos y lo recalco una y otra vez, un trabajo que tenemos que realizar nosotros, el 99% va a ser prácticamente de un trabajo que salga de nosotros, lo utilizaría quizás para a la hora de apurar un poquito ese, ese proceso de, de pérdida de grasa, ese proceso de definición, cuando nos falten a lo mejor queramos apurar dos kilos más o menos, ¿sabes? queramos apurar alguna, algunas semanas más, pues es entonces ¿no? el el momento en el, que, en el que yo lo utilizaría, ¿vale? Cuando a, a lo mejor la, las calorías ya sea un poquito complicadas, el, el seguir bajándolas, queramos a lo mejor perder eh, esa última capita, de, capita de, de grasa rebelde, queramos ir un poquito más, más enchufados de, de, cara, de cara al entrenamiento, entonces ese es el momento en el que, en el que yo lo utilizaría, la verdad. Ahora bien, venir eh, directamente eh, a la tienda en búsqueda en busca de un termogénico, cuando después no sabemos ni las calorías que estamos ingiriendo, eh, nuestro entrenamiento eh, deja mucho que desear. Y a nivel de descanso, pues mira, en el descanso eh, eh, son los reyes magos, vale, eh, pues no lo veo óptimo, no lo veo óptimo, porque sinceramente lo considero que va a ser una, una pérdida de dinero. Yo me he encontrado con muchos casos de, de personas eh, que compran termogénicos cada, cada dos por tres, ¿vale? Y pasan los meses, pasa, pasa un año y más y, y siguen eh, igual o peor, ¿vale? Entonces, eso tiene que, eso tiene que, que quedar claro. Eh, yo, por ejemplo, eh, si me compro un termogénico, pero después mis calorías están en mantenimiento, eh, o incluso están en, en un ligero superávit, obviamente voy a seguir ganando peso aunque use el use termogénico. Si luego mi entrenamiento se basa en matarme a ejercicio cardiovascular, matarme a la cinta a correr, en bici eh, u otro tipo de ejercicio vascular y eh, dejo a un lado luego los ejercicios de fuerza pues mira, poco menos que mi composición corporal eh, a poco que, que pasen unos mesecitos, unas cuantas semanas va a comenzar a ser un poquito un poquito nefasta, ¿vale? Igual manera si me descanso es una chusta eh, no voy a ser capaz de, de mantenerme, de mantener, de mantener mi rendimiento entrenando o en, o en mi día a día. Tú date cuenta que si tu descanso no es óptimo y las calorías ya empiezan a estar eh, bastante bajas a nivel intelectual, así podemos decir a nivel intelectual, eh, vas a comenzar a, a tener algún algún problema. De igual manera en cuanto a la libido y, y demás, pues también se puede, se puede acarrear algún tipo de, de problema. Entonces, bueno, el, el resumen, para los que no hayáis querido ver todo este tochaco, eh, bueno, pues sería el uso de los termogénicos, sí, pero una vez que tengamos eh, bien estructurada tanto la alimentación como el entrenamiento y como el descanso tener en cuenta que los termogénicos son un plus añadido a un trabajo que tiene que salir eh, de nosotros y tener presente que la pérdida de grasa eh, se va a dar de un trabajo que en el 99% de los, de los casos eh, tiene que salir eh, de nosotros es decir, eh, los termogénicos vamos a suponer en torno a un 1% del, del resultado final entonces los termogénicos sí pero sabiendo utilizarlo y no empezar obviamente directamente un proceso de pérdida de grasa o de, o de definición eh, ya ya con ellos, sino ¿sí, dejarlos para, para cuando realmente eh, los vayamos a, a necesitar. Eh, bueno, así que sin más, espero que este vídeo os haya gustado. He intentado eh, hacerlo un poquito amén, sin ningún tipo de guión ni, ni absolutamente nada, no me gusta... No me gusta realmente hacer, hacer un guión nunca no grabo los vídeos como me, como me salen Entonces, bueno, como siempre, intento ser lo más, lo más sincero No creo que, que encontréis otra persona más, más sincera que yo eh, Yo prefiero que, que vengáis aquí a la, a la tienda por, por el trato que os doy Por, por mi sinceridad, por mi, por mi transparencia eh, y no por venderos media tienda de, de una vez y que después os, os deis cuenta de la, de la realidad y, y no volváis. Entonces bueno, como os digo, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos pronto.